Bueno, ella sacó varios libros. Este es de La Culpa es del Sueño, un libro que editó en una editorial uruguaya, de la editorial Yaguru, y dice así. He parido un ternero, pequeño y rosado, y me lo han robado para matarlo. He dado a luz en la calle, luego de pujar por horas. Gente que pasa mira con asco, un hombre se acerca y dice, rápido, corten el cordón. La placenta se desliza como otro animal. Una mujer lo carga, pido que me lo devuelva. Vivirá, contesta y le creo. En el asfalto, sola y vacía, me veo correr junto a él, en un prado de margaritas. Estoy enojada, papá no me deja salir de casa. Mamá guarda silencio, está de acuerdo. Cierra la puerta con llave. A tu habitación, dice él. Tengo 40 años, grito, siento la ofuscación del cuello. Un pequeño homenaje para, para Mariela, una, una poeta muy querida de acá de Córdoba, y, y, bueno, y, y una de las razones por las cuales se me ocurrió armar esta le, lectura de poesía.